Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Oigan, pues el día de hoy les tengo ese tema de los tres amigos. Lo que pasa, vamos a hacer cierta semejanza a tres eventos por los que China ahorita se ha estado posicionando bastante bien en los últimos... Bueno, de hecho es uno el día de hoy, todavía el tercer evento del que vamos a platicar. Después, en las últimas semanas y en los últimos meses. Y estos han sido movimientos bastante certeros a nivel diplomático, a pesar de que China pues ahorita está en cercanía, en bastante cercana relación con Rusia. Entonces, platicamos sobre estos tres temas, tres eventos por los que han pasado. Y el primero, eh, bueno, antes de ahondar en los tres temas, nada más les platico cuáles son. El primero va a ser acerca de las pláticas de paz que recientemente pudieron establecer, eh, no así, digamos, décadas de diplomacia de Estados Unidos, pero... Bueno, vamos a ver también eh, cuánto dura. Digo, no es como que ya es seguro, simplemente es la iniciación. Pero estas pláticas las hicieron recientemente entre Saudi Arabia, Arabia Saudita, y eh, Irán. Okay? Entonces es Irán y Arabia Saudita. Ese es el primer tema. Y sobre todo las eh, pláticas, las críticas que han habido por parte del mismo centro eh, político de Estados Unidos... Porque ahorita, como vienen las elecciones en el 2024, también han habido por ahí ciertas, pues, platicación, y un tweet por ahí que enviaron. Ahorita los vamos a platicar. Bueno, ese es el primero. El segundo es eh, la visita de Macron recientemente aquí a China. Él vino con la jefa de la Comisión Europea. Entonces, tenían como que ciertas, bueno, tenían su agenda, ¿no? para platicar con el presidente de aquí de China. Pero después por ahí dijeron algo que no les pareció bien eh, a muchas políticas, muchas esferas políticas. Y bueno, ahorita platicamos sobre eso, lo de Macron. Vean, ahí lo tenemos. Y el tercero, el tercer tema es el que ahorita, bueno, de hecho ahorita que estoy grabando, es la visita de Lula, presidente de Brasil, aquí a China y a Shanghái, precisamente. Eh, porque llegó el día de ayer, anoche, de hecho, ahorita está aquí en Shanghái y vino uh, algo bien interesante que es um, la inauguración de la ex presidente de Brasil uh, Dilma Rousseff que va a estar a cargo del banco eh, de los BRICS que es Brasil Rusia India China y Sudáfrica entonces y van a estar aquí establecidos precisamente en Shanghai entonces pues la verdad está bastante interesante Bueno, pues iniciando con el primer tema aquí de los tres amigos. El primero, este es el inicio de las prácticas de paz que China pues logró entablar en una región que Estados Unidos por mucho tiempo trató de obtener el mismo resultado de las prácticas de paz entre Irán y Arabia Saudita. Sobre todo los grupos de, que existen en conflicto siempre aquí en Irán eran los eh, Chitas y los sunitas son de Arabia Saudita y entender que ellos han estado en conflicto durante décadas y pues obviamente cada quien ha tratado de ganar lo máximo en diferentes circunstancias y sobre todo en diferentes áreas o sea no solamente económicas sino políticas mi militares este de creencias y bueno Estados Unidos ha estado ahí por muchos años tratando de establecer este vínculo y tratando de establecer como que ambas partes para que todo el mundo pueda ganar, incluso Estados Unidos, obviamente. Pero no ha podido, no había podido. Y el conflicto pues ya había escalado a otros países, incluso por ejemplo aquí al sur, en Yemen. Eh, yo de hecho tengo aquí en Shanghai, el año pasado estaba trabajando con un colega de trabajo, otro profesor, eh, que él es de Yemen. Y me comentaba a veces este conflicto que pues no era ni de ellos, pero en su país ellos tienen conflicto de Irán y de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita pues mandaba dinero eh, a grupos armamentistas dentro de la zona de Yemen. En fin, es un conflicto bastante pues cruel, cruel y muchas personas que ni la temen ni la deben, pues salen afectadas y bueno, o sea, no había me comentaba mi amigo que no había podido regresar en muchos en mucho tiempo porque no había ni siquiera un estado, o sea, no, no había nada de, estru de estructura, nada de organización. Y bueno, pues nadie se esperaba ese movimiento eh, de ajedrez de, estado, de, de China porque pues nadie lo veía venir y una de las cuestiones que, el, que ahorita lograron establecer, y ojalá dure y que pues sea el inicio de, de una situación de mayor paz, sobre todo en esa región. Y obviamente con esto pues trajo resultados ...de críticas dentro del círculo político de Estados Unidos. Y ven ahí, es Robert, Robert, no Ruffer, Robert Kennedy, que es el hijo de John F. Kennedy. Y, de hecho, se va a postular para la candidatura en el 2024. Como, pues, es obvio, ahorita está eh, criticando. Bueno, pues es, es real también. Pero ven, dice, el colapso de Estados Unidos, de la influencia de Estados Unidos sobre Saudi Arabia... Y el reino, bueno, en fin, se echó un tweet bastante, bastante largo y bastante fuerte. Vean ahí, over the past decade, sobre la última década, nuestro país ha, ha gastado trillones bombardeando caminos, puertos, puentes y aeropuertos. China gastó lo equivalente construyendo lo mismo a través del de mundo en desarrollo. Y bueno, es real porque China estuvo construyendo bastantes cuestiones a través del, del BRI, Belt Road Initiative, que es el nuevo camino de la seda. ¿no? Y Estados Unidos, el gobierno militar y la autoridad moral empujaron a China y a Rusia dentro de esta alianza invencible, destruyendo el dólar como moneda global, costando millones de vidas y haciendo nada para el avance de la democracia y eh, ganar influencia. Bueno, Aquí Robert Kennedy pues, fue con todo, sobre todo porque pues, es real y aparte eh, tienen sus propios intereses también. Y bueno, pues ahorita están pasan, sacando los, los trapitos al sol. Nuevos países eh, que han estado, digamos, bajo el yugo de ciertas hegemonías, eh, no siempre viendo por sus propios intereses, sino más bien ajustándose a lo que les pueda tocar. Pues es normal que a veces volteen a ver al nuevo, al nuevo chico del barrio, ¿no? Es, no sé si han escuchado esa analogía de que es como que todos los niños están en un recreo y ya sabes que tienes al niño grande que siempre está haciendo bullying a los demás y le quita su sándwich y se lo come y tal. Y, hay gente, y ese, ese mismo niño pues se hace de amigos, pero los amigos tal vez sean por conveniencia porque los niños no quieren que le siga quitando su sándwich, ¿no? O por lo menos quiere, quiere ser amigo del que hace bullying para no ser bulleado tanto. Y de repente en el mismo recreo llega este nuevo niño eh, que poco a poco está callado, empieza a crecer, a crecer, a crecer callado y empieza a tener mayor influencia. Entonces todos los niños del recreo pues como que voltean a ver ok, ahora quién va a ser mi nuevo amigo porque este no me quita el sándwich. Bueno, por lo menos tal vez me lo quita, pero me paga algo por el sándwich, ¿no? Okay. A través del nuevo camino de la seda. Eh, pero bueno, de alguna manera pues sienten que tienen como que un diferente approach, un diferente estilo para hacer negocios, tanto pragmático, digo, obviamente cada quien tiene sus, sus agendas, pero tal vez sienten muchos países que ese estilo les está gozando un poco más. El siguiente tema es el de Macron, el presidente de Francia, que recientemente vino a China, y vean, hagan de cuenta que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 Pues bueno, así le fue al presidente de Francia. El otro tema es el de Lula. Vean aquí, Brasil es Lula en Shanghai on visit to boost ties with China. Este está interesante porque reciente, bueno, de hecho llegó ayer. Vean, Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva es, está en Shanghai para fortalecer los vínculos con China. Se dice que va a firmar. 20 tratados bilaterales con China y también va a acudir a esta inauguración Dilma Rousseff como jefa del Chinese Bank New Development Bank del Banco de los BRICS que es el que le estaba comentando, vean. Y aquí está algo interesante porque a ver, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? El grupo de los BRICS inició en el 2001 y aquí hablan un poco sobre los BRICS qué es lo que va a estar haciendo. Aparte Lula va a visitar imagínense, las oficinas de Huawei, aquí lo estaba leyendo hace ratito bueno, o sea el día de hoy, precisamente hoy que es jueves eh, fue a las oficinas de Huawei aquí en Shanghai y después vino a la ceremonia de inauguración del banco de los BRICS, aquí por parte de Dilma Rousseff y después el día de mañana se va para Beijing a eh, pues tener más pláticas sobre economía, etcétera, con el presidente Xi Jinping. Presidente de países pues bastante importantes, como que están queriendo tener cierta cercanía con los movimientos de China, sobre todo para que no se vayan a quedar atrás en cuanto a las relaciones. Y eso los pone como que en un concepto un poquito riesgoso, porque muchos de ellos pues también estaban en otros blo bloques, eh, con Estados Unidos, ¿no? Imagínense que BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Rusia, que es de los BRICS, estaba antes en el G8. O sea, en el 2014, eh, eh, Rusia fue sacado de este G8 porque recuerden que se anexó la zona de Crimea. Y realmente este G8 se convirtió en el G7 y Entonces, ahorita pues hay mucha comparación en, en cuanto a los bloques de, del G7 y los bloques del de, bloque del BRIC. Entonces, imagínense que el G7, por ejemplo, vean aquí en azul, son estos países, ¿no? Que está Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que fue ahorita China, no eh, Alemania, Italia y Japón. ¿okay? Esos son los grupos. Y estaba Rusia en el 2014 hasta que lo sacaron. Y después, el grupo de los BRICS, pues aquí está Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Okay. Vean la comparación aquí entre los BRICS en azul y el G7 en amarillo. En Producto Interno Bruto nominal, pues siguen un poquito por debajo, pero esta nueva medida del Producto Interno Bruto PPP, que es el poder de Purchase Power Parity, que es el poder de compra, de paridad, poder de paridad de compra, pues ya están más elevados en el 2023, incluso desde antes. En 2013, el presidente Xi Jinping propuso, propuso la iniciativa del, del nuevo camino de la seda. A la fecha, 149 países y 32 organizaciones internacionales se han unido a esta iniciativa. Okay. Es precisamente lo que decía en el tweet Kennedy. Vean, esta es una diapositiva que tenía por ahí. En el 2025, las fechas que tienen ellos pensadas. Y ahí se van en el corredor económico. Después en azul, el Silk Road Economic Belt. Y el marítimo, que es el de amarillo. Vean, ahí viene desde Fucho hasta Chuangshu, Guangdong Beihai, Haiko. Se van hasta abajo, Indonesia. Suben. India, bajan Sri Lanka, llegan ahí hasta Tanzania, llegan ahí hasta Djibouti, que Djibouti es la única base militar china. Y bueno, ahí siguen, siguen, Saudi Arabia, etc. En fin, pues ahora imagínense ahí entre Saudi Arabia, si lo ven ahí, y e Irán, pues digo, obviamente también China tendrá entre sus ojos las bases militares, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir de cerca estos pasos que China estará tomando en un próximo futuro en relación a diferentes variables, ¿no? Y sobre todo entender que eh, en muchos otros países a veces tienen este tipo de presiones porque les llegan los mandatos y cambios de elecciones y nuevos cambios presidenciales, etcétera, Cosa que aquí en China pues realmente no se tiene. Entonces como que esa es una de las cuestiones que realmente no tienen tanta presión por hacer las cosas tan rápido y por eso la han llevado así un poquito más relax. Pero, pues, haciendo ese tipo de jugadas de ajedrez que, eh, pues, ya muchos países como que están volteando a ver y están tratando de ver qué es lo que realmente les conviene, ¿no? Y, bueno, pues, por aquí le dejamos el día de hoy. Eh, vamos a ver las noticias, a ver qué tal le fue a Lula allá en Beijing, a ver qué noticias nos traen próximamente. Pues, bueno, que estén bien. Saludos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. ¡Chao,